Jason and color. Wyatt, no has pintado esta parte Ahí está, esperaremos Sargento, ¿será verdad lo de la operación Aurora? Eso dicen Eso dicen, eso dicen ¿Tú qué piensas, Maki? No sé Faraday, pero seguro que tú me lo vas a decir Mira, yo lo veo así Nosotros tenemos bombas atómicas, los boches tienen los V2 Los japos también tendrán algo Estamos aquí por el científico y punto. ¿Eh? La patrulla igual está lista, sargento. Bien. Enciende el motor. Llévanos ahí dentro. ¡Ahí arriba, una patrulla! ¡Atentos a la Eibol! ¡Oy! ¡Tabaco crea! ¡Arigato! en la ya Wyatt. ¿Pero a dónde van esos? ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Igna! ¡Oh, mierda! al suelo mierda no disparan! ¡No respira. Todo despejado. ¿Algún herido? La patrulla Eivor no lo consiguió, sargento. Bien, nos toca a nosotros. ¿Por qué no han empezado, sargento? Dijeron a las 6:00. Cero cero. Justo a tiempo. Espero que esto funcione. Aquí, si pueden con esto, tal vez tengan al desertor. ¡En marcha! Muy bien. A esos dos. Vaya. Tú acaba con el de la izquierda. Bastardo. Dos menos. Quedarán unos mil. Vamos. Vamos. Ahí abajo, por el campo. Vamos. Minas. Cuidado donde pisáis. ¡Alto! Al suelo, al suelo. Hemos tenido suerte. Nos andarán buscando, así que debemos encontrar al tipo. No os separéis, vamos. Que te diga la contraseña ¿Quién es mi jugador de béisbol favorito? Cap Anson Muy bien, sacadle de aquí Espera un segundo ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está diciendo? No, no sé esa gente Como nos hayas vendido El arma negra ya ha empezado. Estamos muertos. Bien, seremos amigos. Es inútil. A lo mejor no me has entendido. ¡Nos vamos de aquí! Sargento, nos han cortado la principal vía de escape. Muy bien. Iremos por el búnker submarino. ¡Es una trampa mortal! Sí, lo sé. ¡Vamos! ¡No os paréis!